estudiantes, esta semana vamos a trabajar el Bayer Persona. Es muy importante conocer a quién vamos a dirigir nuestra estrategia de comunicación para saber cómo hacerlo de la mejor manera. Bienvenidos. El Bayer Persona es una representación ficticia de nuestro cliente ideal, lo que nos permite al construir o elaborar un Bayer Persona, es entender de mejor manera a sus clientes o sus posibles clientes y facilitar un mensaje personalizado, es decir, que el contenido que usted emite sea de interés para él. Hay que tener claro, por ejemplo, que en la campaña política de Barack Obama, él desarrolló mil mensajes diferentes para que cada mensaje llegue a un grupo objetivo específico. Esto es lo que nos permite el buyer persona, conocer a nuestro cliente que quiere conseguir y comunicarnos de manera directa y personalizada. Para construir un buyer persona es sumamente importante investigar. ¿Y dónde vamos a investigar? En nuestra empresa o en nuestra organización. Es decir, vamos a acceder a las bases de datos para construir nuestro cliente ideal. En este sentido, tiene que tener claro que una empresa puede tener entre uno o diferentes buyers personas. Como decía el caso de Barack Obama, que tuvo cerca de 100 buyers personas. ¿Cómo construimos el buyer persona? Primero, vamos a revisar nuestras bases de datos y ver qué características comunes tienen nuestros clientes. Edad, sexo, gustos. A partir de aquí, lo que podemos desarrollar es una serie de entrevistas para comunicarnos con cada uno de ellos y conocerlos más a profundidad. Otro aspecto importante son nuestros gerentes de ventas, las personas que tienen este trato directo con el cliente y que los pueden conocer de mejor manera. Es importante para construir el buyer persona, conocer sus opiniones porque ellos son quienes tienen la atención al cliente y los datos más cercanos de nuestro cliente ideal. Vamos a construir ahora su Bayer Persona. Para iniciar el Bayer Persona vamos a definir quién es nuestro cliente. Para esto vamos a asignarle un nombre. En mi caso, como están viendo, Paula Ojeda. El perfil general es el trabajo, su historia laboral y su vida personal. Entonces, Paula Ojeda es una emprendedora que tiene 35 años, tiene su propia agencia de marketing digital desde hace 10 años y es casada, pero no tiene hijos. En la información demográfica vamos a determinar edad, salario, sexo y ubicación. Paula Ojeda tiene 35 años Gana 2.500 mensuales, vive en la ciudad de Quito y es una mujer. Y vamos a poner identificadores, es decir, vamos a describir la personalidad de su cliente ideal. En este caso, ella le gusta, eh, es una, gente, una persona que le gusta la aventura y la naturaleza. En su tiempo libre practica ejercicio, principalmente yoga y ejercicios de meditación. Utiliza las redes sociales, principalmente el Instagram. Y le gusta recibir información profesional a través de WhatsApp. Continuando con la creación de nuestro buyer persona, de nuestro cliente ideal, vamos al por qué. Por qué este cliente necesita nuestros servicios. Y en este aspecto detallamos dos cosas puntuales, los comentarios y las quejas. Los comentarios son ejemplos de las necesidades que podría tener este cliente ideal. Por ejemplo, eh, necesito un lugar para trabajar mientras estoy de vacaciones. Necesito una conexión a internet que sea eh, frecuente sin interrupciones. No me gusta el ruido en las habitaciones, por lo que me gustaría una habitación aislada. En mi tiempo libre me gusta realizar diferentes actividades en la naturaleza y relajarme en un spam. También me gusta practicar ejercicio. Estos podrían ser los comentarios que tienen nuestros clientes. Las quejas comunes. Las quejas comunes que son los problemas que se les puede presentar a nuestros clientes o que se les ha presentado previamente con otras ex experiencias. En este caso, la queja común podría ser que cuando vamos a un hotel que ofrece el servicio de spam. Las áreas comunes son muy ruidosas por la música o por los niños. Otra de las quejas comunes podría ser que no existe un lugar adecuado para realizar el trabajo, que no cuento con un espacio para realizar ejercicios y otra de las quejas comunes es que eh, finalmente no hay una buena conexión a Internet. Entonces, aquí ustedes tienen claro qué necesita ella, cuáles son sus quejas ¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades de nuestro cliente y a solucionar sus problemas? Y aquí va nuestra oferta, tanto de marketing como de ventas. Aquí debemos trabajar el mensaje de marketing. El mensaje de marketing es una solución clara a los problemas que tiene esta persona. Esta persona tenía una desconexión total, buscaba un tema todo incluido para que no tener que planificar ella, y buscaba relajarse, tener espacios de spa para hacer ejercicio y sobre todo que le ofrezcan servicios de tour de aventura y de naturaleza. En este sentido, el mensaje de marketing será, te ofrecemos un hotel spa ubicado en el Valle de la Longevidad, rodeado de la naturaleza. Te complementamos nuestro servicio de alimentación y hospedaje con tours de gonguías garantizados a la naturaleza, tours de aventura y y en nuestras instalaciones contamos con un spa y espacio y profesionales para realizar ejercicio. El mensaje de ventas podría ser todo lo que necesitas en un solo lugar. Te ofrecemos una experiencia inolvidable. Ahora vamos a trabajar con este Bayer Persona. Piensen cuál es su cliente ideal y cómo pueden satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas.